La, pin, la pinta, bueno. Claro. A ganar, a ganar, es por montón, con el moro de Buya, en Saraguro Ecuador. Vamos, vamos, vamos, bueno, bueno, está en el parque de Saraguro Saraguro en el dialecto acá, que es el dialecto quichua, es un dialecto indígena, significa gusano de maíz. Sí, sí. Eso tiene significado Saraguro que es el nombre de la población, ¿cierto? Mira, quédate. ¿Cómo se llama usted? Pedro. Aquí estamos con Pedro, de Zaraguro. Esto pertenece al cantón de, de Loja. Pero acá. Estamos en Zaraguro? Bueno, estoy aquí en Zaraguro. Aquí en Zaraguro me va a comer unos maíz maíz, que es más rico. Esto lo compré en Cuenca. Esa es deliciosa. Es sí. como comer gallina, papá y ave, María. Por Dios, pues vivo. Bueno, con la ruanita voy a hacerte pero en Saraguro, no estoy en Boyacá, mi hijo. estoy en el Ecuador. Saraguro es un pueblo que pertenece a la provincia de Loja. No traje el ciclón, ¿sabe por qué? Porque barón me tocó en bus papá. Donde, donde, donde, bueno. Es que es largo, me ha echado seis horas de camino, me no ha llegado que me dolía por aquí, por acá y por aquí. La cuna de los youtubers indígenas. De... Estamos aquí con la Chukito, aquí yo, el moro de Buya, Buya Lai. Aquí es de la cuna de los youtubers de Saraguro. ¿Ustedes dónde es? Yo, de Colombia. Ah, pues ya se ve nomás la, pin, la pinta, bueno. Claro, compu. ¿Qué dijo? Sogamoso es un pueblo en Boyacá, en Colombia. Ah. Sí. <ríe> y de Nancy Rizor. Esto es Saraguro. Como podemos ver, esa planta es el papiro. Esa planta se producía en el antiguo Egipto. Fue la planta que utilizaban los egipcios para hacer los papiros antiguos. Recuerden que Egipto fue la primera comunidad que empezó a escribir en papel, el cual se hacía de esa plantita. Miren el ambiente. Y para que los que no me crean que estoy en Zaraguro, aquí les muestro a las comunidades indígenas de la comunidad de Zaraguro. Yeah. Bueno, estos es son los tejidos indígenas. Sacan el hilo de la oveja. Voy a dejar el enlace de chuquito para que lo apoyemos, para que llegue el millón. Vamos todos. Me apoyan. Bueno, estoy aquí en una comunidad que se llama Tambupanga, que son de la comunidad de Chuquito. La otra se llama Jara, que son de Nancy Rizor. Queda en la parte muy alta, pues no, no alcanza a subir. Pero ya hice un pequeño video ahí y agradezco a todos los que me sigan, a todos los que me apoyen, a todos los que apoyen a Chuquito desde ahí. Desde aquí es de la, de, la, de la comunidad de Tambupanga, desde acá, con el moro de Bulla. Bueno, me has terminado el recorrido por Zaraguro. Ahorita me, me voy para Cuenca. Entonces los vemos y gracias a todos los que siguen, no olvides seguir al moro de bulla. Soy el moro de bulla, los vemos en la otra.